Eh, ¿Cómo puedo prepararme para mi entrevista de tarjeta de residencia, es decir, del ajuste de estatus? Ok, um, sí, si, bueno, de primero, debe de llegar de llevar todo lo que le pide la carta que le va a enviar o si ya la se la envió, uh, lea todo lo que le, le, le pide en esa carta, um, porque eso es muy importante, y a veces mucha gente dice no, pues llaman de todo, pero va a haber otras cosas que a lo mejor um, van a querer actualizadas, o entonces sea, tengan eso mucho en mente y, y tómenlo muy, muy en serio, pero siempre nomás es ser honesto, um, cuando vean la entrevista responda todo honestamente, porque ellos lo, lo pregunta porque lo más seguro que ya en la respuesta y quieren ver si, si vas a mentir. Y, y no quieres mentir, porque luego te ponen como, como fraude y luego, claro, no es bueno. Sí. <risa> Pero sí, eh, siempre pedimos que sean honestos, respondan todo bien y envíen, ah, perdón, lleven todo lo que le piden para que no tengan ningún problema. Sí, y sobre todo, pues estudiar sus papeles, ¿no? Porque les van a preguntar fechas de matrimonio, fechas de nacimiento. Entonces, no, va a empezar hay que estar tranquilos, calmados no ponerse nerviosos porque si saben y es una relación real y un matrimonio real, pues no van a tener ningún problema. Entonces, contestar todo lo que les pide el, el oficial, este, leer bien su información para tener como fresca la información de su, los datos, los nombres, los lugares, Ajá. este pues, pues conocer bien a su pareja. digo, Si pues es un matrimonio normal les van a preguntar cosas de, de, de, de esposos, de rutinas, eh, datos, cosas pues totalmente normales si es un matrimonio totalmente pues, natural y orgánico. ¿no? Entonces, pues sí hay que estar preparados, eh, llegar con tiempo, este, llevar toda la documentación que se le pide, más vale llevar de más a que después les pidan algo y no lo tengan. Y, y bueno, siempre este, este, hay que darle una estudiadita, esa es la recomendación, una estudiada a todos sus papeles y a todos sus, sus documentos para que cuando se los pregunten tengan todo en su mente fresco.